Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, en otra ocasión os traigo el lance de un monstruoso búfalo de agua con 175,77 puntos y sin más preámbulo comenzamos. Tenemos enfrente un hermoso búfalo, un legendario que con la tiene, vamos a hacer el lance con el arco, apuntamos con el telemetro y disparamos nuestra flecha de 600 gramos, vemos que ha sido un buen impacto impacto en un, un órgano vital Y vamos hacia Parrete que lo busque ¡Venga, busca Parrete! Creo que lo tenemos ahí delante abatido Y vamos a ver qué, qué puntuación nos arroja Por el tamaño de los cuernos Pienso que va a ser una muy buena puntuación Ya vemos que está Parrete al lado Nos vamos acercando Vamos a elogiarlo Lo ha he hecho muy bien le subo un poquito el nivel a Perrete y vamos a sentarlo para poder hacer una foto aunque está muy oscura porque está oscureciendo. Venga, de Perrete. Vamos a ver si podemos hacer la foto. Encuadramos y disparamos nuestra foto. Vamos a recoger ahora nuestro trofeo. Vamos a ver, diamante, diamante, ciento. 75 puntos, 175 puntos con 77 qué barbaridad, qué monstruo. Y vamos a, a disecar nuestro nuestro animal. Y vamos a alojar un poquito nuestro perrete. Venga, perrete, muy bien. Vamos a, a continuar a ver qué encontramos. Y continuamos la, la caza en Parque Fernando. Vamos perrete, vente.